Este año estamos buscando desarrollar dentro del proyecto de agroecología una nueva técnica para el trasplante de batalla. El, digamos, la necesidad surge porque el plantito de raíz de limuda, procedente de los almacigos, cuando viene los trasplantes a veces tardío, sufre mucho el efecto de la sequía y hay disminución del stand de planta, con consiguiente disminución por supuesto de los rendimientos. Entonces, a partir del proyecto nacional de batata, eh, contamos con el apoyo de Héctor Martí eh, en adaptar esta técnica que es en eh, los plantineros de batata cortar eh, los brotes, los esquejes con dos eh, hojas, dos hemas axilares y eh, los mismos se repican a tubetes. ¿Por qué se repica a tubetes? Porque lo que estamos buscando, eh, si vemos sacar este plantín, es generar una mayor masa radicular y una mayor cantidad de, prim de primordios radiculares que van a ser realmente los que van a definir el componente de rendimiento de la futura planta. A su vez en el sistema orgánico, esto tiene, digamos, eh, o agroecológico, la particularidad que sabemos que al no utilizar ningún tipo de herbicida, nos vemos limitados con la capacidad de la planta para competir entonces con la vegetación en espontánea. Por ende, la técnica de la obtención de la planta a partir de que replicado en los mismos puestos turba perdita, y su trasplante posterior a los 45 días es, digamos, una de, la, de las metas importantes que este año vamos a cubrir eh, desde el proyecto de agroecología y también donde nos va a permitir eh, evaluar los resultados finales de cosecha eh, en rendimientos. Paralelamente a esto, junto al proyecto de, de eh, estamos eh, con el Instituto Inmisa de Castelar de INTA, el Laboratorio de Microbiología, estamos estudiando el efecto de dos promotores de crecimiento, a y Pseudomonas, sobre este sistema específico de, de propagación. En realidad lo que nosotros, eh, digamos, nuestra experiencia en los proyectos es que mediante un cúmulo, cúmulo de experimentos que se desarrolla a campo, se desarrolla en laboratorio, con gente de diferentes especialidades, cuando los proyectos terminan hay pequeños paquetes tecnológicos disponibles. Entonces, no solo por el hecho de un cultivo agroecológico, sino desde una planta mejor, una planta saneada, una planta con buenos primordios, eh, con digamos, todos factores en una raíz como la batata que es importante producto en la zona, queremos digamos, optimizar ese trabajo eh, desde un aspecto tecnológico y qué es lo que hacemos en los proyectos.